En hiperlimpieza podrá encontrar el cubo de fregar industrial Aguamar, con prensa incluida, que posee una capacidad de 23 litros. Recomendamos este producto para centros comerciales, educativos, sanitarios u hostelería. Este cubo está fabricado en polipropileno, un material altamente utilizado por su resistencia. Las ruedas del cubo poseen una calidad media, son móviles, giratorias y están fabricadas en polipropileno. Se pueden comprar por separado y tenemos sexto permanente. En dos lados del cubo está impresa en color negro una señal de peligro por suelo mojado. El asa es de color gris, también está fabricada en polipropileno y permite transportar el cubo con seguridad, sin peligro de derramar el contenido. En el cubo se incluye una prensa fabricada en polipropileno de color gris. Con la palanca que tiene acoplada, permite escurrir la fregona o mopa sin mayor dificultad, ahorrando agua, tiempo y esfuerzo. La inserción de la prensa en el cubo se realiza con mucha rapidez y facilidad así como su retirada en el caso de que se quiera utilizar el cubo sin ella. También podrá adquirir prensas de repuesto para este cubo por separado. El uso de las fregonas industriales para este cubo está altamente recomendado. Gracias a su capacidad de 23 litros, se aumenta la eficiencia en el uso del mismo, ya que no hay que reponer el agua cada tanto tiempo. Al escurrir la fregona con la prensa se reducen tanto el tiempo como la cantidad de agua desperdiciada cuando se está fregando. Además, la prensa incluye un colgador que permita acoplar el mango al cubo y poder transportarlo cómodamente sin tener necesidad de sujetarlo.